Supongamos que nos dan las componentes de una fuerza y nos piden calcular qué ángulo forma con la horizontal y cuál es el módulo de dicha fuerza. Tenemos que la componente por ejemplo x nos dicen que vale 3 newton y que la componente y nos dicen que vale 5 newton. Lo primero que tendremos que hacer será dibujar esa fuerza en unos ejes de coordenadas para tener cierta idea de cómo es la fuerza. Este sería el eje x. Este sería el eje Y. Así que tenemos que la componente X vale 3. Pues esta sería la componente X de mi fuerza. Y la componente Y vale 5. Así que esta sería la componente Y de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza sería esta de aquí. Esta es la fuerza F que tendrá un ángulo que forma con la horizontal, que voy a llamar alfa, y un módulo, que es eh, otra de las cosas que tengo que calcular. Bueno, pues por el teorema de Pitágoras, aquí tengo un triángulo rectángulo y puedo calcular cuánto vale el módulo de esa fuerza aplicando el teorema de Pitágoras. Así que el módulo de la fuerza es fx al cuadrado más fi al cuadrado, la raíz del cuadrado de los catetos. Así que en este ejemplo el valor del módulo de la fuerza vale 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, que nos da 5,83 newton. Ahora vamos a calcular el ángulo que forma con la horizontal. Tenemos que recordar que cuando tenemos un cierto vector, la componente y es la que está asociada al seno y la componente x la que está asociada al coseno. De esta forma, en la tangente de, del ángulo, pues va a ser el seno partido por el coseno del ángulo. Y como el seno está asociado a la componente y y el coseno a la componente x, pues podemos decir que la tangente del ángulo es fi partido por fx. Así que la tangente del ángulo es fi partido por fx. ¿Qué ocurre? Que nosotros no queremos la tangente del ángulo, sino que tenemos, queremos calcular el ángulo en sí. Y eso lo calculamos mediante la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. Así que el ángulo es el arco tangente dfi partido por fx y con esto sí que calculamos cuánto vale ese ángulo en la calculadora es la tecla que viene como tan menos 1 ahora vamos a ver cómo se utiliza esa tecla Para nuestro ejemplo, el ángulo que forma con la horizontal si hacemos el arco tangente de la componente y que es 5 partido por la componente x que es 3 nos da 59,04 grados. Así que ya tenemos tanto el módulo que lo habíamos calculado aquí como el ángulo que forma con la horizontal. Hay que tener cuidado con la calculadora porque la calculadora no sabe si estamos calculando el ángulo en el primer cuadrante o si es ese mismo ángulo más 180 grados. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la fuerza 1 y nos dicen que la componente X de esta fuerza vale 3 newton. Y que la componente i de esta fuerza vale 5 newton. Si dibujásemos la fuerza, pues más o menos sería esta de aquí. Esta sería la fuerza 1. Y este sería el ángulo que forma con la horizontal. Si calculamos el ángulo como el arco tangente de la componente i partido por la componente X, obtengo que vale 59 newton grados. Esto sería arco tangente de 5 entre 3. 59,04 grados. Ahora tenemos una fuerza de F2 que nos dicen que su componente x vale menos 3 y su componente y vale menos 5 newton. Bueno, pues esa fuerza estaría en el tercer cuadrante porque sus dos componentes son negativas. Este sería el ángulo alfa que tiene que estar entre 180 y 270. Ahí lo tenemos. En cambio, si calculamos alfa como el arco tangente de la componente y partido por la componente x, esto es el arco tangente de menos 5 entre menos 3. El resultado que nos da la calculadora es exactamente el mismo, 59,04 grados. Por lo tanto, tenemos que tener cierta idea de cómo es eh, el vector del cual estamos calculando el ángulo, porque si no, podríamos dibujarlo mal. ¿Qué ocurre? Pues que el arco tangente de un vector que está en el primer cuadrante y el mismo vector más 180 grados es la misma. Así que realmente el resultado es este mismo ángulo que nos da más 180 grados. Es decir, 59,04 más 180 grados que nos da 239,04 grados es realmente el ángulo alfa que estamos buscando.